Y de la Cruz, quien es cardiólogo-pediatra. Doctora, saludos, qué bueno que está con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. Nosotros <risa> feliz y contentos de que nuestra compañera Nelly pues, haya podido hacer contacto con usted para tocar este, este tema tan importante como es la eh, pediatría, pero con esa su especialidad de ser cardiólogo-pediatra. Sí. Hoy precisamente, Nelly, Día Internacional de los Derechos del Niño. Mañana. Sí, mañana, mañana. Okay. mañana. Ok, pero entonces. Lo Me pueden nos... mencionar. Hoy. Así es, qué bueno, doctora. Qué bueno que estás con nosotros. Háblanos cuál es realmente la importancia eh, que tiene el hecho de que al nacer el bebé también deba tener esa evaluación eh, cardiológica. Es muy importante. Eh, nosotros tenemos un alto porcentaje que ahora mismo se ha ido incluso actualizando la estadística porque antes no se hacía por la misma falta de, de los especialistas incluso en el país. Pero ya habemos un buen grupo de especialistas en el país y se ha estado haciendo las estadísticas. Y sí hay un gran número de problemas cardíacos en niños. No son los mismos problemas que en un adulto son muy diferentes las características, las manifestaciones y en qué momento se presentan. Entonces, entonces nosotros necesitamos eh, una, tener una alarma, por así decirlo, en la población, en las madres, de que debe hacerse una evaluación cardiovascular en todo niño que nace, en todo niño que que puede tener cualquier otra enfermedad porque se relacionan con otras enfermedades, pero aún el niño esté sano se le debe hacer una evaluación cardiovascular porque la debemos detectar. Hay algunas cardiopatías que se pueden detectar incluso desde el primer día de nacido. ¿Cuáles son esos otras. síntomas que nos dicen que un niño puede estar enfermo del corazón? Dificultad para respirar es una de las más, eh, de las que podemos notar así a simple vista, dificultad para respirar, que el corazón esté rápido, que el niño pequeñito que no puede hablar que no puede decir se siente cansado, por ejemplo, lo vemos sudoroso, lo vemos agitado, que cuando está tomando el, el, puede ser el vierón o el seno, que se para de comer y descansa y vuelve y retoma. El niño que no aumenta de peso, un bebé pequeñito que no aumenta de peso y tú dices, bueno, pero él está comiendo bien, pero no gana peso ese es un niño que tenemos que tener ojo, porque no solamente los niños que tienen el color eh, morado, como la gente cree que son la, todas las cardiopatías, el niño se pone cianótico, que es la coloración azul o morada en la piel y en los labios, que lo vemos moradito, no solamente son esas las cardiopatías, entonces, a menos que, que lo vean así, es que acuden a un cardiólogo, entonces, no solamente es el color morado que te habla de una cardiopatía en un bebé pequeño, pueden ser estos síntomas que le mencioné. Y sí existen muchos problemas en el corazón, muchos diagnósticos que se pueden detectar desde que nace el bebé, incluso desde el primer momento que nace. Doctora, eh, se, ¿se ha creado la conciencia eh, en el sentido de que, por ejemplo, en un parto al nacer, el niño, los, los médicos especialistas que intervienen en ese parto, en ese parto pues, pues, refieran, por ejemplo, la importancia que tiene de que al nacer un niño se le debe hacer una evaluación cardiovascular para evitar eh, cualquier situación que se pueda dar en el camino. ¿Se ha causado esa conciencia de que exista ahí, de que la presencia de un eh, cardiólogo pediatra esté también, eh, no sea tanto, parte? No no 100%, pero se ha estado trabajando <coughs> en eso ya últimamente, se ha estado en los congresos principalmente, se habla mucho de en los congresos de pediatría, de que se debe el pediatra mandar a ese bebé a, a, a evaluar por cardiología aún no vea síntomas se está tratando de que se incluya como un screening o sea como un protocolo de que a cada recién nacido se le debe hacer una evaluación cardiovascular eh, hay algunos casos que sí de algunos ginecólogos que por algún antecedente o por algún dato en la madre piensan en que pueda tener alguna cardiopatía en alguna sonografía que se le haya hecho a la madre, eh, a veces hay algún dato que le llama la atención, entonces manda, incluso se hace un eco fetal en la madre, se puede hacer un ecocardiograma dentro de la barriga al bebé, incluso se pueden diagnosticar algunos casos dentro incluso de la, de la madre. Y ya la madre estar preparada y el equipo médico estar preparado para cuando nace ese bebé, dónde van a nacer, para que tenga las atenciones necesarias, entonces no está tanto la conciencia, pero sí se está trabajando en eso por lo menos entre las sociedades de pediatría y de cardiología para crear esa conciencia de que se debe evaluar el niño a temprana edad. El, el, el, por ejemplo, en el caso suyo, doctora, y los médicos como usted Que tienen esa especialidad de ser cardiólogo pediatra uh -huh. Porque, por ejemplo, yo podría pensar, no, pero en vez de yo llevar mi hijo recién nacido Que debo ir chequearlo todos los meses, periódicamente, ¿verdad? Uh -huh. En vez de llevarlo a un pediatra normal, lo voy a llevar a un cardiólogo pediatra Que tiene los conocimientos como pediatra, pero además tiene ese plus sí. que es cardiólogo Pero no es, no es tal vez la realidad, o sea, el pediatra es sí. pediatra Y el pediatra cardiólogo también tiene... Ya, eh, público, exactamente. Recomienda la doctora Dileni de la Cruz que así como yo llevo a mi niño mensualmente a ese chequeo general, esa evaluación, donde el pediatra también eh, deba llevarlo, De sí. un cardiólogo pediatra para que haya ese tipo de evaluación. Sí, sí, es recomendable. Si el pediatra no lo envía, que es quien debe enviar al bebé, e incluso antes del mes, en los primeros días, en las primeras semanas se debe hacer la evaluación cardiovascular. Si el pediatra no lo envía... De, puede ir directamente a la madre con su niño a un cardiólogo a hacer esta evaluación y detectar algunos problemas. Pero eso, eso, doctora, es independientemente sí. de que yo pueda percibir alguna anormalía, de que sí. padre, sino eso como Depende que es una evaluación. De, eh. Igual como lo lleva el pediatra de rutina, porque necesita hacer un chequeo, eh, en general si sí, lo puede llevar sin ver ningún detalle porque a veces no están visibles esos detalles y cuando uno lo evalúa entonces tú se sí encuentra esos detalles y, y esas eh, esos síntomas o esos signos que están presentes en la cardiopatía uno puede ocultarle el soplo que la madre no lo va a escuchar no lo va a percibir porque no no, no tiene esa capacidad pero eh, uno escucha el soplo, uno ve la saturación, uno ve esa dificultad, porque a veces están en una dificultad leve, pero tú puedes notar algunos detallitos que tú puedes decir: mira, esa respiración ¿Se puede no me gusta. Con otras, eh, enfermedades. Claro que sí, con, siempre puede pensar que es una gripe. Y en bien, los bebés bien. pequeñitos, por ejemplo, en los recién nacidos, que se le llama distrés respiratorio o transitorio. Entonces tú puedes pensar que es esto, desde que un bebé te hace una dificultad por cualquier razón, que aspiró líquido, por lo que sea al nacimiento, puede pensarse y debe descartarse también una cardiopatía. Los bebés pueden nacer incluso con una neumonía y hacerte dificultad, pero puede estar combinado y sí, se puede confundir principalmente con los problemas respiratorios mayormente. Doctora, en relación a las edades, esto no es solamente para niños prematuros, para niños mm -hmm. eh, que están, un ejemplo, de 1 a 7 años, ¿esto mm -hmm. llega, este, este chequeo, eh, hasta sí. qué edad deben de... Los no, esto no tiene que ver. Si sí hay un may una mayor predisposición, por ejemplo, un niño prematuro tiene más eh, predisposición, tiene mucho más riesgo de presentar una cardiopatía. Pero desde el nacimiento hasta un niño de 16, 18 años, que nosotros lo vemos, puede detectarse cardiopatía. porque no solamente son las congénitas, que en este caso es la que nosotros tratamos, las cardiopatías congénitas que son con las que el niño nace, pero también hay cardiopatías adquiridas. Entonces, también podemos verla en niños más grandes, en niños escolares o en adolescentes, podemos ver cardiopatías adquiridas en ellos. Doctora, en finalmente, por su experiencia, ¿con qué frecuencia...? Eh, en estos tiempos, por ejemplo, usted niños con problemas cardiovasculares. Sí, frecuente, es muy frecuente. Incluso la misma población a veces cuando van a, a la consulta, los familiares dicen, concha, pero qué raro y qué tanto problema ahora la, con los que los niños nacen. Eh, tal vez no es que ahora nacen más, sino es que ahora está el especialista, ahora el mismo pediatra también toma más en cuenta esto y se detecta más hay ahora. Entonces, sí, hay niños hipertensos que a veces, a veces yo voy a tomar la presión a un niño y dice, pero no sabía que se le tomaba la presión a un niño. <risa> <risa> y sí, sí Porque sí, uno sí. dice, tengo el corazón como un niño. Exactamente y a veces no no es así, a veces sí hay problemas, entonces sí es frecuente, ahora mismo también podemos decir que, que más que antes tal vez los mismos factores ambientales tienen mucho que ver ...y están afectando más y naciendo más niños con cardiopatías. Cuando yo dije el corazón como un niño, el doctor Lister se rió... ...dijo, así lo tengo yo como un niño, el corazón. <risa> doctora, vamos entonces a compartir con todo nuestro público... ...dónde podemos nosotros pues contactar y llevar nuestros niños... ...para que la doctora Dilinda de la Cruz pues, sea la que no haya... Esa evaluación cardiovascular. ¿Dónde podemos encontrar los servicios de la doctora? En el Centro Médico Valle, eh, estamos todos los días... ...de lunes a viernes, en horario de la mañana... Y los sábados en Centro Médico Nagua, en Nagua obviamente. Bueno, pues ahí está. La doctora Dileni de la Cruz estuvo con nosotros hoy en el, en esta parte de la entrevista VIP, el tema El Corazón y los niños, doctora. Gracias por estar con sí, nosotros. Siempre la verdad. También agradecer a nuestra compañera Nelly quien contactó a la doctora para que compartiera con nosotros en esta entrevista VIP en el día de hoy. Hoy, día, digo mañana, día, día internacional día de, día de del de niño. <risa> así es, <risa> listo de una vez se puso en fila. Claro, ¿eh? verdad, Porque verdad, lo, de, sí. lo de Ariel, no, Ariel se nota que es un niño. Así como la doctora, que se ve una niñita. <risa> Gracias, doctora, por estar <risa> con nosotros.